Y cada vez está todavía más embrollado este caso. Muy, muy, muy, muy embrollado y muy peligroso. A mí me encantó esta caricatura que ustedes ven ahí. Póngamela en pantalla completa, señor director, para, para que, si, si alguien quiere leerla, correcto. Dice, ¿qué estás haciendo eh, ¿qué estás haciendo diligencia para conseguirme la libertad? No, no, no, tumba eso. Que mientras esto aquí siga así de bueno, yo, me, yo no me voy, dice un preso, porque que como, como ellos están ahí en la, en la fortaleza Duarte, nadie quiere irse. Y uno de los ejemplos es lo de las maquinitas, de la gamoneda, que tienen hasta eso. Están prohibidas aquí afuera, pero allá están permitidas, porque ahí hay de todo. Vamos a escuchar a Randy Rodríguez, reo de la Fortaleza Duarte, que denuncia que su vida corre peligro en el búnker de esa cárcel, ya que se le implica con la entrada de dos armas de fuego al centro carcelario y dijo que unos tales Mamateta y Valentín serían las personas responsables si a él le llegara a pasar algo. Estos nombres han sonado en diferentes circunstancias en medio de todo esto, pero vamos a escuchar a este muchacho. Buenas noches, mi gente. Eh, escuchen bien amigo, que lo que les voy a decir, mire. Eh, a mí la corre peligro aquí. Yo estoy en el búnker de San Francisco de Macorís, mire, donde aquí hay personas, donde aquí hay personas que tienen cuatro y cinco años secuestrados porque son secuestros. Yo quiero que pongan... Todas las autoridades, todos los periodistas, todo el mundo, tu conocimiento, que si me pasa algo, mi vida corre peligro aquí, porque me están acusando de algo, mencionándome algo, como de titólogo en la calle de San Francisco de Macorís, que yo no tengo que ver nada con eso. A Mamateta y a Martín, que lo que me pasa a mí son responsables. Y a todo el mundo. Así que los periodistas, que hagan esto hagan esto para que... Todo el mundo venga y que la prensa venga aquí. Que la prensa venga aquí a chequear esto. Que la prensa venga aquí a chequear esto. irá por sexta. Y todo el mundo. Así que, pónganse la cola con eso. Porque me vienen correr peligro aquí en el mundo. Donde tienen muchísimas personas secuestradas. Cinco y seis años, cuatro. Entre llanto, los familiares, las hijas, de el que resultó muerto, el reo Francisco, Fausto Francisco Capellán Guillén, dicen que esas pertenencias que recibieron no son las de él, que él era un hombre rico en la cárcel, su padre, que era prestamista ahí en la cárcel, y ellas acusan al anterior preboste de la cárcel, que esto se ha hablado muchísimo, de Luis Rodríguez, que uno de los casos que destapó esto, esta muerte y otras muchas que se han producido es el control de esa fortaleza Duarte. Por parte de los internos, ahí hay un grupo de bandas, grupos, grupos de bandas que se disputan esto encabezadas por uno y otro bando, gentes de aquí, sobre todo, capitaleños, son diferentes los grupos. Algunos responden al narcotráfico local y así, ahí hay de todo. Y por eso es que todo esto se produce. Vamos a escuchar a Nicole, que de nuevo es protagonista en estos videos. Uh. Estados, me mataron a mi papi me mataron a mi papi y nadie quiere no, no, no, no. nadie tiene conciencia señor presidente es la de la policía pero por Dios esto está más que claro Dios tendré que pedir justicia al presidente de los Estados Unidos que me ayude Ay, que me ayuden, yo no, yo no dependo de nada, por eso no me han hecho justicia. ¿Qué tú estás pidiendo en el día de hoy? Yo pido justicia por mi papi, porque mi papi estaba durmiendo y me lo mataron. Luis Rodríguez lo mandó a matar. Así yo tengo por mi vida. ¿Quién es Luis Rodríguez? ¿Quién es Luis, Rodríguez? Luis Rodríguez era el jefe que estaba ahí de puesto y ellos lo cambiaron. Y es hijo. Que le revisen el teléfono a la alcaldesa. A la alcaldesa que le revisen el teléfono que habla con el hijo de Luis Rodríguez que se llama Luisito y viene a la alcaldesa, a la alcaldía cuantas veces quiera entra. ¿Cuál información que ustedes tienen sobre la muerte de su padre? Las reales? Nada, solamente los audios... Que pudieron grabar, pero ellos no lo han dicho, ni que ni cuántos tiros le dieron, no nos ha dicho cómo lo encontraron, no hablan con nosotros, no nos dicen nada. no tratan como animales porque están comprados toditos por Luis Rodríguez. ¿Y sus pertenencias? ¿Qué pasó con eh, eso? No, no lo han dado todavía y parte del dinero lo mandaron para la alcaldía y parte de su prenda y no nos lo han dado y las otras la tienen mamatetas. ¿Qué cantidad adentro? más o menos de dinero? 450 mil pesos le quitaron y le quitaron seis cadenas, cinco anillos y un guillo y él lo entregó, él lo entregó y me lo mató como quiera, <ríe> que es lo que quería matarlo, porque Luis Rodríguez le dijo, Ya llamen a la alcaldesa, a la justicia, yo, yo la voy a someter y al comandante de ahí. Porque no han hablado conmigo nada. ¿Usted cree que eso es justo? Cuando, cuando empezó el motivo, ¿usted sabe lo que ellos dijeron? Que ellos no van a entrar hasta que él no terminara todos los tiros. ¿Usted cree que eso es justo? Es ser gobernado por un preso. Es lamentable todo esto que está sucediendo, errores que se han cometido uno tras otro, en este caso, de esta cárcel. De los mismos traslados y de todo esto, ahí se han cometido muchísimos errores, pero sobre todo, no es solo el caso de los errores, sino también de que eso obedece al negocio que eso representa. Representa un negocio mayúsculo una cárcel como esta, en materia de todo. Cada una de esas cosas que están ahí, en esa cárcel que no deben de estar, representa un negociazo para los internos y para los custodios también. Las máquinas, tragamonedas, las drogas, las armas, los celulares, todo esto es un negocio. Hace tiempo que nosotros eh, tenemos denuncias de gente de la fortaleza que para todo ahí se cobraba. Usted iba a llevar mil pesos, a 200 son, 200 se quedan en el camino. Y así sucesivamente, cada cosa tiene un precio. Buenos días. Buenos días, José Manuel. Buenos días, pueblo de San Francisco de Macorís, José Manuel. Señor. Pero entonces, ahí nunca... Eso nunca se ha aclarecido, ni se va a aclarecer, ni cómo sucedieron los hechos, ni nada de eso. Ahí no hay nadie preso, ahí no hay nadie en investigación, ni nada de eso. Entonces, ¿en qué país es que vivamos, de por Dios? Déjeme decirle, la mayoría de las cosas que se hicieron ahí, la hizo otro coronel, que estaba ahí hace dos meses que lo quitaron. Este que está ahí, es nuevo. La mayoría de esas cosas se hicieron antes y eso es lo que ha provocado. Ustedes han visto que se ha denunciado también la alcaldesa, de que es, que es otro sí, caso. ¿De? Manuel, este. Señor. Sí, pero ahí tienen que buscarle la solución a eso. El Ministerio Público, ¿para qué? ¿Qué está aquí, de por Dios. Si no, que deje eso, que cierren eso, que cierren este país. Porque yo no entiendo que tantos abusos que aquí se están cometiendo y se quedan las cosas impunes. ¿Cuál es el motivo que nadie sale a, la, a, a, a dar declaraciones, nadie sale al aire, nadie es más que ustedes los medios televisivos? Bueno. Yo no entiendo esto, entonces, ¿para qué que, en, ¿para qué que están cobrando esa, esa, esa, magistrada hoy en día que tenemos ahí, esa gobernadora? ¿Qué es lo que hacen ahí? Es la vitrina, son vicuñas que tenemos, igual que generales que tenemos. Let, let,